¡Ey! <risa> bueno, ¿qué os iba a contar hoy? Eh, bueno, esta semana hago años, me estoy haciendo ya mayor Y bueno, dándole vueltas hacia la cabeza un poco Estoy pensando, mmm, jope, hay que ver mmm, cómo pasa la vida, cómo pasan los años Y hay que ver cómo cambiamos, ¿no? Entonces se me, ha vino la, se me vino a la cabeza una cosa que es que está volviendo a ponerse de moda No sé si conocéis la la aplicación esta que está en el Play Store la de la Face App pues bueno yo nunca me la he bajado pero me dio el otro día la vi digo uff vamos a bajármela y voy a jugar un poquitillo entonces claro me di cuenta de unas cosas que vamos que que flipáis la primera dije uff ya no recuerdo yo, porque claro, me, me, me estaba empezando a salir arrugas tal. Ya no recuerdo yo ese rostro joven, mmm, guapetón que tenía. Entonces hice una cosa muy de postureo. Me cogí la foto más de postureo que tengo en Instagram, que es esta foto que, que vais a ver ahora. Y ya, sobre esa foto, empecé a jugar, ¿vale? Y bueno... Primero dije, bueno, me voy a poner joven y me puse joven y el resultado fue este. Luego me acojoné un poco porque dije, ah, me voy a poner viejo y resulta que es que la foto, os lo juro, eh, os lo juro, no voy a poner una foto de mi padre y tal, pero es que soy clavado a mi padre en la foto al envejecerme, igualito que mi padre. Fijaros la cara que la cara que se me, que se me, que se me ha quedado con la misma foto poniéndome de viejo. Y luego ya la definitiva fue, pues vamos, mmm, cómo sería de, de muchacha? Entonces me hice un par de, días de muchacha, me hice la típica foto mmm, con, de muchacha como estaría tal cual, simplemente sin ningún efecto. Que es esta de acá, que a ver qué os parece. Papá, ¿eh? Yo creo que estoy mejor de mujer que de que de tío. Y, pero mil veces, vamos. Y luego ya dije, bueno, me vine arriba y dije, bueno, y si modifico esta foto, me pongo maquillaje, tal, en plan, pues, para... en modo puti vuelta. Pues bueno, en modo puti vuelta, increíble, Fijaros, ¿eh? fijaros. Bueno y ahora, ya por último, me gustaría. Claro, ya se me fue la cabeza y dije, hostia, voy a coger una foto de María José y la voy a poner a ver cómo sería María José de, de hombre, que por cierto, no os lo digáis, pero yo creo que es, como mujer está mucho mejor. ¿eh? La verdad que es curioso, ¿eh? hay que ver. Los hombres somos feos por naturaleza. Las mujeres suelen ser guapas, pero, pero es que los hombres somos feos pero por naturaleza. ¿eh? Y ya vamos, la prueba está en la foto que os voy a poner ahora. Y bueno, ya está. Yo creo que el vídeo de hoy es un vídeo cortito, simplemente para que veáis cómo es mi cara jugando con la aplicación esta. Y nada, os invito a... Bueno, si queréis si dejarme en los comentarios eh, qué imagen os parece mejor, cómo estoy mejor, si estoy mejor de normal, si estoy mejor <risas> versión mujer, si estoy mejor versión anciano, no sé. Dejar en los comentarios eh, mi mejor cara. Y deciros que nada, que el próximo domingo subiré vídeo, que por cierto, esta semana es mi cumpleaños. El martes es mi cumple. Así que nada, no sé, de fiesta seguramente el fin de semana que viene. Y no sé si subiré algo o no. Pero bueno, deseos a todos que paséis un buen, una buena semana y que os quiero.